A veces es casi insoportable Que exista amor entre dos A veces es incontrolable Amor, una palabra fácil de pronunciar Pero a veces es algo difícil de realizar Seguramente es lo más importante en la vida Y naturalmente es lo que a todos Aspirar Es la mayor oferta que te puedan ofrecer Es la mayor bendición que puedas dar Es algo siempre simple pero verdadero es lo que comienza siempre con un oh, te quiero Lo más importante en la vida es eso Amar Lo que más deseamos en la vida Que te amen Y si eso se conjuga en intenciones El amor suele florecer en los corazones pero resulta que somos todos diferentes y que es difícil entenderse a veces pero el amor siempre debe de vencer. No hay malentendimiento, solo debe de ofrecer. A veces es incontrolable es tan fácil